gente? Bienvenidos a Overkill's The Walking Dead. Vamos a defender el campamento de la familia que quiere llevarse los suministros y se quieren vengar de lo que les hicimos en el capítulo pasado. Si no lo vieron, pásense por allá. Y también recuerden que estamos todos los días en Nonolive y en Twitch con streams diarios a partir de las 7pm hora México. De nuevo estoy con Jackpot y con Taco defendiendo el campamento, así que pues vamos a ver el video. Ah, este... A ver, sobrevivimos a Georgetown, averiguamos dónde se escondía la familia y recuperamos el purificador. Y de paso, le dimos una lección a la familia. Aún así, aquel solo era uno de muchos puestos. Parece que la familia es más grande de lo que creíamos. Eso significa que vendrán a por nosotros, ellos y su líder. A quien todavía no hemos visto, pero que debe ser un mal hijo de puta. Pinche puto. Cuando vengan debemos estar listos. Hola Capu, bienvenido. Los caminantes son previsibles, pero los humanos son otra historia. ¿Qué cenaste, papá? Estamos de nuevo aquí. ¿Otra vez? Ah, ok, ahora vamos a barricar para que no entre la familia. Yo creo que sí. No, pero esto no se puede cerrar. Tacos, mmm. De pastor. Y yo aquí <risa> sin cenar. Cuatro <risa> <risa> de 6 alambres de espino, ¿eh? 5 de 6. Acá falta otra puerta para poner el último. 6 de 6. Aquí hay munición. Arriba hay para hacernos un botiquín o algo. Yo traigo para hacer un botiquín y vendas. Me voy a poner el sniper, me voy a poner a campeón. Ok. Por dos. Watch out, they're coming oh, no, through no the interior. Gente, Están entrando. Hola. ¡Eh! Hey, los suministros. Acá, acá, acá arriba, creo. Be ¿Me están robando, chaval. Acá está, acá está. Oh, no, tu mamá, tu mamá Stay sharp, they're coming through the gates. Oh nadie se roba nada aquí eh eh eh eh eh eso va a estar güey ¡Súper, difícil la verdad Nos ahogamos, pues corre Corre, corre, corre fucker Ya, ya lo... no me acerco, no me no moré. Aquí sigo. Toma, me faltan 9 segundos para que 9 segundos. No, están bien muertos. Uh, me tumbó, me tumbó. No tengo munición, güey. A ver, ya los mato Ya rebot, a... Aguanta, aguanta Le di el pene a este Ya levántame Ah, me tumbaron Okay. ¿Cómo penes no les das se en se la cabeza? Y no se mueren ¿no? Ah, morí hay que cambiar de arma, we. No, sí. no podemos. Un subfusil. No Ajá. Uh -huh. Sí, poner más de uh -huh. Son pantallas de cara y Eso ¿no? que casi nadie quiere ver. A ver, mira, si los suministros están acá, creo que no es bueno ponerlo en las puertas. No, guacha, están allá atrás. Dos. Aquí Uno están está arriba. Entonces lo podría poner. Yo voy a ponerla acá atrás. Por aquí también vienen. Yo voy a defender acá atrás. ¿eh? Yo voy a defender donde morimos tú y yo, Jack, por arriba. No. Yo voy a defender por aquí. Ah, ¿qué fue esto que Agarren balas y de todo. 6 de 6 ya puestos. Lo malo es que no, yo tendría que estarme moviendo porque yo soy soporte. Ah, la verga, güey, agarré 45 balas. A ver, ya vienen. Yo tengo 36 de pistola y 14 de escopeta. Creo que voy en medio. Ya vienen. Allá abajo con Jackpot. A tu atrás, atrás a tu derecha. Be careful, they're attacking from the inside. The family is stealing from us. On. The Great. Nice. A mada, amigos. Oh, <laughs> Auxilio. Oh fuck. Me you... Stop them before they steal our supplies. Thank you. Thank you. Let's fuck em up. No, no, no, no, no. Auxilio, me lesbiano. Calle ese viejo de desmayo. Hola, Alexis. Ella no hay menes acá arriba conmigo. Calle ese vieja, tibuca. Vienen por el ¿eh? interior. Oh no, mi lugar. Sí, tu lugar, tu lugar, tu lugar atrás. Voy a dejar mi gauge. lugar para apoyar allá ella contigo Se los están llevando Great, No, ya lo agarró, ya lo agarró Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba yeah. Quita en tu lugar, güey otra la siento más como de Sí, ahorita sí. <risa> Por las puertas, dice. Okay. Oh, yeah, a yeah, la yeah, verga yeah. son chingos. Oh, per... Watch out, family coming through the gates. Reloading. Uno, uno con el sur. Hang on, reloading. No no se puede así de frente. Bueno. La va a dar semi granada, güey. Bomba, digo balas. Yo sé que pedo con el juego, güey. A veces siento que no les doy. Yo tampoco, güey. Right. Creo que algo tiraron ah, más le estoy apuntando, no le da. Ah, hay un sniper, creo. Sí. Okay. A ver, voy a ir por allá. Por acá arriba y voy a bajar ahí. Se murió... Vienen más Ya no tengo munición ¿me? Suban agarren en los edificios Ay me asustaron Por aquí Por el lado no. Hola por... Sigue robando puñetas Vamos allá al fondo to the camp interior. They found a way in. Cover me. Nice, but don't get comfortable yet. Arriba, arriba! No! Fuck. Hurry. Family making off with our supplies. They're coming no scope. Ah, le llegaron a Jackpot, sí. oh, wow. they Jackpot. Queda uno nada más. A ver, mi lado? Voy, Jackpot. Sí, voy. Last El último ataque lo podemos hacer. Están encontrando una entrada no por es? la no carpintería, bueno. No no? acá atrás, ¿ver? I can do this in my sleep. Okay, Watch sorry. out. They're coming through the interior. Oh, oh you want? Nice. Cúrate, cúrate. Toma, Great. Yes, yes, yes. The family is stealing from us. Get to the camp interior. They found a way in. They're stealing from us. Stop them. Fuck, arriba, Vuelo, A tu lado, Hit ah, sí, arriba, arriba Great. Buena A mi lado está arriba How you like that, huh? Muertos Vale, vamos con Taco Agarra al Sí, sí, sí. Pero lo tengo que poner como por acá. ¿Dónde estás? Ya tenemos que matarme a los últimos. Ahí a tu derecho, a tu izquierda. Ese es el último, creo. pero ya lo ve bueno muy easy sí después de cambiar las armas y con lo que traíamos de sigilo no